y amigas de La Hora de Hurlingham, mire quién apareció, Pablito, Pablito clavó un clavito, Pablo Ambrosetti, segunda temporada, novena entrega de este, Nuestra Historia. Historia Necesaria. Nuestra sí. Historia Necesaria. Me da este si estaré viejo, este decide, está viejo, se olvida del título de las cosas. No, ¿Cómo no. andás, Pablo? Bien, bien, bien. Saludos a todas, a todos. Aquí estamos retomando... Retomando esta columna tan, tan querida, la y verdad, tan necesaria también. ¿eh? La historia es necesaria, es decir, eh, parte de la historia de él es que hace poco hubo elecciones en Suteba, él es docente, y yo quiero cinco minutos tocar ese tema bueno. porque es una forma de, de, de, de ser respetuoso con lo que vos amás que es la docencia. Sí, sí. Con, y, eh, y felicitaciones por el, por el espíritu democrático del sindicato. Totalmente, ¿no? bueno. Sí. Contanos un poquitito, un resumen chiquito. Bueno, muy breve, el, el, el miércoles pasado, bueno, hace unos pocos días, este, estamos grabando el viernes, así que anteayer, uh -huh. en toda la provincia de Buenos Aires, este, el sindicato mayoritario, de los trabajadores de la educación de la provincia, los, los, los maestros, los profesores, los preceptores, somos empleados empleados estatales, sí, sí, sí, provinciales. Sí. Tuvimos las elecciones que tenemos eh, cada cuatro años para elegir este las autoridades a nivel distrital y a nivel provincial. Somos de los pocos sindicatos donde los secretarios generales y todos los cargos se eligen por voto directo de los afiliados. Muy bien. 110.000 afiliados en toda la provincia estuvieron en, eh, en condiciones de votar en cada una de las escuelas donde había urnas. Un porcentaje eh, alto de votación, tengo eh, entendido. Mira, en general la participación eh, suele andar entre el 50 y el 55% a nivel provincial, uh -huh. y nuestro distrito, Urlingan, y esto es algo muy, bah, al, mí, al menos algo que me pone sobradamente contento, es el distrito de más alta participación, vota más del 60% del ah, padrón. Ah. Sí. Entendiendo que el voto es eh, voluntario que no es obligatorio. No, no, ah, no hay ningún tipo de, de compulsividad. Uh -huh. Y bueno, hemos tenido una jornada provincial eh, masiva, vamos a decir así. Este, eh, dentro de, de, del SUTEBA, a nivel provincial, hay eh, 29 listas. Ah, mira. O sea, bien, democrático, bien plural. Hay, hay diversidad. Que se agruparon en tres grandes espacios. La, la, la, la lista azul y blanca eh, que, que, que es una lista digamos este, histórica dentro del SUTEBA la lista multicolor que aglutina a como su nombre lo indica a varias listas claro. eh, de distintos espacios y la lista celeste y violeta que es la que la que, la que, la que, en la que yo participo mm. y bueno y se han producido las elecciones eh, prácticamente sin ninguna dificultad este, desde distritos pequeños como el nuestro, que tiene 1.021 afiliados, hasta cuasi-continentes como Matanza, que tiene claro. más de 10.000, claro. eh, se de realizaron las elecciones, están los resultados, y a nivel provincial se ha ratificado, y esto sí, eh, yo creo que es digno de, de, de destacar, ¿Sí? uh -huh. eh, digo se ha ratificado la, la conducción a nivel provincial, de la lista celeste violeta, justamente, que tiene como, como, como representante máximo a, a Roberto Varadell, eh, quien ha obtenido eh, más del 77% claro. de los votos, o sea, un triunfo sí, sí, más sí. que claro. Lo que creo que eh, es interesante des destacar, porque si hacemos un poquito de memoria histórica, eh, a, desde hace cinco o seis años, ah, puntualmente, desde la llegada de Cambiemos al gobierno, eh, pocos dirigentes sindicales han sido tan injustamente vilipendiados, uh, sí. atacados y estigmatizados. Uh, a Baradel le han dado para que tenga. Eh, de, de, de, eh, de, de todas formas y hasta de las peores muchas sí, veces, sí, ¿no? Sí. Este, y. Que sean las bases la que te ratifica, creo que también marca muchas veces algo que siempre ponemos en debate acá, no no desconocemos la existencia de monopolios informativos, claro. no desconocemos la existencia de los oscuros intereses que hay detrás esa, eh, esas grandes expresas capitalistas de mercantilización de la información, pero las personas no somos... Eh, pero fácilmente no manipulable y no es matemática y no es matemática humano. no es matemática el ser humano de hecho eh, una persona que ha sido como Baradell digo no como Roberto baradel este, que ha sido tan brutalmente atacada desde los grandes medios de comunicación y desde los sectores de la derecha política ahí está ratificado siete de cada 10 docentes de la provincia de Buenos Aires lo votaron lo votó entonces sí. digo eh, se rompe el cerco mediático de muchas maneras. Además, además, más allá del cerco mediático que es un eh, algo que, que sucede como si apareciera un pato volando en el horizonte, uh -huh. lo importante es que es un sindicato que eh, legitima y legaliza a sus dirigentes a través de la ejecución del voto. Uh -huh. Y que sabemos que por más que no sea obligatorio, el voto es secreto, uh -huh. entonces hay... Todo el conjunto del sindicato, que incluso los que votan en contra de uno o de otro, que legitiman ¿Cierto? a todos sus dirigentes. ¿Cierto? Entonces no hay nada, no es que, ah, lo pusieron, no, no lo pusieron, lo puso la gente, cada persona es un elector, un docente o una docente es un voto, y él sacó los votos suficientes que legalmente le dan legitimidad. Así que. Todo lo que se puede decir este, en contra de él serán por cuestiones ideológicas que podés disentir o por alguno que tendrá algún problema personal claro. con Baradel. Con Pero es ahí donde yo siempre hablo con él, que le digo, mira, los medios te hacen la cabeza, es como un partido de fútbol, el, el que te hace la cabeza, te hace la cabeza si vos querés. Totalmente. Y si vos no querés que te hagan la cabeza, pueden decir lo que quieran y después ahí tenés el resultado. Bueno, nos alegramos mucho. Esto lo queríamos porque esto va a quedar grabado como parte de la historia. Sí, sí. Y, sí, este, sí. y él luego va a ser tan viejo como yo. Qué malo que soy. Entonces, así ya queda. Sí, ya vamos este camino. <risa> ya vamos <risa> bueno, haciendo mérito. Y para nosotros es un gusto, Pablo. Decime, ¿por dónde vamos a transitar? Bueno, vinculado con esto que vos muy bien planteas ¿no? Mm. Eh, esta sema estas, estas semanas pasó desapercibido. este, Un poco por por la fecha en que cayó, que ocurrió un domingo, y otro poco por un marco general de preocupante desmovilización del campo popular, pasó desapercibido el primero de mayo, ¿no? Cayó un domingo eh, y estuvo bastante ausente justamente en los grandes medios. Una jornada casi estadounidense, podríamos decir. Casi, sí, casi estadounidense. <risa> sin sin festejos. Mm con un gobierno de extracción mayoritariamente peronista que no realizó eventos a, al respecto, con centrales, con dos grandes centrales obreras como la CGT y la CTA, que hicieron recordatorios más minúsculos y más, este, más reducidos, este, y también con un plano de, de poca visibilización, vamos a decir así, de eh, una fecha que si nos ponemos a pensar es la única fecha verdaderamente global. Digo, la Navidad no se festeja en todos lados. No. Ahora, el primero de mayo sí es sí. una fiesta mundial. Sí, fiesta, sí. Una fiesta, una, un, una, un hito mundial. Una conmemoración de, de derechos del trabajo, bueno. de todos los que, que trabajamos. Este Entonces, se nos, o, se nos ocurrió pensar cómo se ha ido construyendo el imaginario social del primero de mayo a lo largo de la historia. Por supuesto, cuando uno dice algo tan ambicioso como esto, más que claro que lo que va a plantear es un, una introducción para despertar, como decimos siempre, la curiosidad en los televidentes, generar, que busquen y que se informen con gente mucho más capacitada que uno y para hacer el doble ejercicio de la accesibilización de la historia y al mismo tiempo de la complejización de los análisis. ¿no? Bueno, todos ya sabemos, el primero de mayo tiene sus orígenes históricos en los Estados, Estados Unidos. Unidos, en la estructuralmente industrial ciudad de Chicago, ¿no es cierto?, donde un primero de mayo de 1886 se reunieron una gran cantidad de trabajadores en la plaza principal de, de la ciudad de Chicago, del centro cívico de Chicago, estableciendo que los nuevos contratos de trabajo a partir de esa fecha reconocieran las ocho horas de trabajo máximo. Esto que hoy nos parece una obviedad en 1886 no lo era, ¿Por qué el primero de mayo? Bueno, no hay que por qué saberlo, pero eh, dentro de la ley anglosajona, lo mismo pasa en Canadá, en Estados Unidos, en Australia, todos los contratos de alquiler económicos, los impuestos, este, los contratos civiles, los contratos comerciales, vencen el último día hábil de abril. Mira vos, claro, no lo sabíamos. No hay que por ¿eh? qué saberlo. Por, por eso está acá con <coughs> Por nosotros. eso el primero, <risa> ¿qué pasaba el último día de abril? Mirá. Todo lo, todos los contratos laborales que tenía el trabajador con su contraparte patronal que lo contrataba, obviamente, caducaban bien. el último día hábil de abril. Por lo tanto, el primero de mayo era el momento de sentarse a la renegociación. Y entrar en vigencia lo bueno. nuevo. Entonces, ¿cuál era el reclamo para esta nueva renegociación de los contratos colectivos de trabajo? Bueno, ocho horas para trabajar, ocho para descansar, ocho para el ocio y, el recre y la recreación. De más decir ya lo sabemos, que las patronales norteamericanas no quisieron saber nada al respecto, eso hizo que ese primero de mayo, sin que nadie lo declarara, hubiera un paro de hecho, porque los trabajadores se negaban a asistir al trabajo en la ciudad de Chicago, hasta tanto no le firmen un convenio que les reconociera el límite de la jornada laboral, eso eh, o, eh, terminó en que los trabajadores no abandonaran la plaza, se, se hiciera, de hecho, Palabra que ahora está de moda, una campe de claro. desocupados en la plaza principal, y al día siguiente, las patronales, con el alcalde de Chicago, lo resolvió como habitualmente se resolvían esas cosas: que era con el ingreso de la policía montada, el desalojo por la fuerza de los manifestantes, el encarcelamiento de varios este, manifestantes, y luego la posterior, el posterior enjuiciamiento y ejecución de los ocho líderes de la protesta. ¿No? De ahí el, el, el concepto de los mártires de Chicago, que no fueron los primeros, pero por ocurrir en Estados Unidos, como los primeros mártires de la lucha de los trabajadores. Bueno, ese hecho hace que la mayoría de los partidos, especialmente de orientación socialista de la época, que estaban aglutinados en un espacio que se llamaba la Internacional Socialista, de justamente, Internacional fundada por Marx, uh -huh. este, tiempo atrás, este, comenzaran a decir, bueno, ante la gravedad de este hecho, ante la gravedad que en uno de los países de mayor desarrollo capitalista, la respuesta del régimen, del gobierno y de las patronales, sea la represión que termina con la muerte de ocho compañeros, debemos instalar al primero de mayo como una jornada de lucha internacional. Y se vota por unanimidad Declarar al primero de mayo, a partir del año siguiente, o sea, este, 1887, este, el Día Internacional de los Trabajadores. Allí, la mayoría de los países que tenían cierto desarrollo de organizaciones sindicales, comienzan a trabajar en la construcción de esa celebración, es decir, de instalar agenda, como diríamos hoy, en la agenda popular, la idea de que el próximo primero de mayo iba a ser una jornada de lucha para reclamar estas famosas ocho, ocho horas de trabajo. Los dos países que tenían mayor desarrollo sindical, ya históricamente, en Europa habían sido principalmente Inglaterra y Francia, en menor medida Alemania, que son los tres países que logran instalar automáticamente la celebración del primero de mayo como una como una bandera de lucha de los trabajadores, y que eran sociedades que si bien eran capitalistas, si bien tenían trabajo eh, asalariado, si bien tenían patronales tan voraces como la de cualquiera, también tenían cierto marco de leyes sociales que hacía que el trabajador de esos tres países estuviera en términos relativos un poco mejor que el resto de Europa, ni hablar del resto del mundo. Pasa que estaba, estaba pensando que lo, en lo que vos decís, ¿no? Y lo que hablábamos sobre el primero de mayo que pasó acá en Argentina, la, la cuestión de la movilización o la desmovilización. Va, claro. En Inglaterra había una, eh, por ejemplo, había una ejercitación de movilización obrera tremenda. Y en Francia. Y en Francia, porque, claro. porque vivían en condiciones espantosas, por decir, paupérrima, es. Este, ponerle como, sí, como sí. flores alrededor a la situación, horribles así que la lucha era lucha prácticamente de todas las semanas sí, sí. de que podía haber un paro en una fábrica y que en la ciudad, qué sé yo, de Birmingham podían llamar a tal lugar y que se agarraban sin ningún tipo de problema con los bobis que son sí, la, sí, las policías policía. este, y demás, y lo mismo pasaba en Francia sí, sí lo mismo iba iba creciendo en Alemania, en Italia también claro. estaba lo suyo, sí, sí. este eh, así que en todos esos, este, y ahora uno va entendiendo por por en base a lo al, al aporte tuyo de que por qué el primero de mayo que tiene que ver con una con una fecha administrativa mm. estadounidense, entiende también por qué ellos no quieran festejarlo. Bueno, tienen sí. todos los motivos de la historia, claro. de cómo que le sacaron a la fuerza un poco de mayo, ¿no? Bueno, nuestro país, que si bien estaba, está, perdón, <risa> todavía existe, está ubicado <risa> en el sur de América del Sur, un es un país, eh, en términos comparativos con los vecinos, un país de alto desarrollo industrial. Sí y de mucha presencia de mano de obrera calificada, local, criolla y eh, migrante centralmente europea. Por lo tanto, nuestro país, que tenía una gran tradición eh, de luchas históricas más vinculadas a los federalismos, a los autonomismos regionales, a los derechos sociales, a los derechos sociales mm. que se veía enriquecida con el aporte de los europeos migrantes que venían con sus experiencias de luchas sindicales, logra formar eh, a comienzos de 1890 lo que se llamó el Comité Obrero Internacional que va a ser como el germen de lo que luego será el Partido Socialista y ese año 1890 uh -huh. es el primer año que en nuestro país se conmemora el primero de mayo con una gran movilización en lo que hoy es este, Plaza Miserere donde hablan diferentes representantes de los minúsculos partidos de izquierda que ya existían en nuestro país, algunos referentes sindicales, y se dan los discursos en español, en francés, en alemán y en inglés. ¿Por qué? Por la gran presencia de inmigrantes que estaban en esa movilización, que para la época fue una movilización multitudinaria, se hablan más de 20.000 personas. Obviamente, el, el eje central de la... De la del reclamo era el recordatorio de la, de la masacre de los obreros en Chicago y la instalación también en nuestras tierras, en nuestras pampas, de la jornada de ocho horas laborales. Por supuesto, estamos hablando de 1890, pleno gobiernos conservadores, que por supuesto tenían, carecían de toda sensibilidad o de toda intención de flexibilización de las formas de acumulación capitalista y de la explotación del trabajo. Y además que una cosa sería eh, enfrentar a, a esos personajes en Capital Federal bueno, y sé, otra cosa en también el interior. en el río, en el interior, ¿sabes qué? Sin la em cabaña claro, del tío Tom. Sin embargo, nuestro país, y esto a veces lo pasamos por alto, eh, a partir de 1890, o sea, posterior de ese, de ese puntapié inicial de la, de la historia política y sindical vinculada a esta fecha en nuestro país, comienza a um, ejercitarse de manera más continua la presencia de movilizaciones obreras en capital, pero también en ciudades industriales como Rosario, gran centro claro. de agitación sindical, eh, Bahía Blanca, Mar del Plata, este, Ensenada, y Berizo tu, la ciudad de Tucumán y la ciudad de Mendoza. De hecho, a poco de, de, de producirse este hecho, en 1904, o sea, muy poquito después, la, lo que en aquel momento era la central obrera más representativa, que se llamaba la FORA, Federación Obrera Región Argentina, que aglutinaba a trabajadores, básicamente a trabajadores calificados, semiartesanales, como podrían ser panaderos, yeseros, escultores, carpinteros, guerreros, albañiles, y que tenía una conducción muy vinculada a la ideología anarquista, decreta ese primero de mayo de 1904 el, la primera huelga general de nuestra historia. 1904. Con la idea que tenía el anarquismo en esos años, eh, que, que, bueno, que la historia demostró que era una táctica equivocada pero para la época no había forma de saberlo que era la, la construcción de lo que llamaban los anarquistas la huelga general revolucionaria traducción vamos creando la conciencia en los compañeros de los distintos uh -huh. áreas de trabajo construimos el paro del primero de mayo el, el primero de mayo el trabajador no va a, la, a su puesto de trabajo nos movilizamos en una gran movilización callejera cosa que pudieron hacer la policía va a venir a reprimirnos, cosa que iba a, pasar. iba a pasar, y a partir de ahí se va a producir inevitablemente choques callejeros que no van a ser resueltos en un día, por lo tanto al otro día tampoco se va a ir a trabajar porque el ejército va a necesitar el control de la calle, se, se van a organizar focos de resistencia al estilo de piquetes o de luchas callejeras, y eso va a producir una implosión del sistema, una huelga general revolucionaria, que acabará con el sistema eh, rompiéndolo desde adentro. Bueno, esa primera huelga ocurrió tal y cual los, los, los dirigentes anarquistas lo planeaban, salvo que no cayó el capitalismo ese día, por claro. si no nos dimos cuenta. Terminó en lo que terminaba, esa huelga que era una gran represión, una gran militarización de la calle, muertes obreras principalmente, y un desgaste de la huelga por, por la insostenibilidad en el tiempo. ¿Me explico? O sea, sí, cuando una huelga totalmente. se hace más larga en el tiempo, más difícil de sostenerla es. Aparte, la, las huelgas hacen, se hacen difíciles, como dijo él, de sostener porque hay violencia claro. en la calle. Eso es lo que la hace insostenible. No que la gente no es decir, eh, se junte en un local con los compañeros a charlar, sino que si hay una violencia represiva que mata gente... ¿Mm? Entonces, eso va limando la ah, voluntad de todo el mundo, y y de las familias. Y hay violencia económica. Claro. Que esto es un tema... Que, que es fácil decirlo, pero hay que vivirlo, ver, ¿no? Esto es un tema que, que el, el que nos esté escuchando que, que sea un, un trabajador, lo tendrá muy claro, y quien no, lo, lo, lo, lo, lo reflexionará ahora. Una de las cosas que... Hacemos un pequeño paréntesis. Una de las cosas que instala el sin, en sentido común sobre todo desde esa derecha solapada, el sentido común es eso, ¿no? el camuflaje sí. de la derecha, este, que nos dice, bueno, es cierto, el, el trabajador tiene el derecho a ejercer la huelga, para si no se presenta a trabajar, la patronal ejerce su derecho de no pagarle el día de trabajo, porque es un, está incumpliendo un contrato. Dos observaciones. Primero que nada, un contrato entre el trabajador y la patronal no es un contrato entre iguales. Más bien que no. El patrón puede decidir a quién, cuándo, cómo y por cuánto tiempo comprarle la fuerza de trabajo. Claro, tiene lo que se dice, la parte del león. El laburante mm. no tiene la posibilidad de decidir no. a quién le vende su fuerza de trabajo, por cuánto tiempo y muchas veces tampoco por qué precio. Mm. Y no puede decir el trabajador, bueno, yo decido no venderle mi fuerza de trabajo a nadie. Bueno, sí. Y y que son ricos. Bueno. <risa> y segundo tema. Si el ejercicio de la huelga es un derecho, los derechos no pueden penalizarse. No. Y además, además el contrato del el, el contrato del trabajador lo puede discutir, ¿no? Claro. Y su contrato es siempre son cada 30 días de paga, ¿Mm? no es día a día. No, no, no, claro, no es día a día. Entonces, cuando vos tenés una situación conflictiva, es decir, es, es una actitud jodida y represiva claro. de contarle el día de la huelga, porque se supone que la huelga es un derecho claro. per se. Per se. Entonces, eh, y es parte de la negociación. Es parte de la claro. negociación, así como el otro también puede mandarle, como parte de la negociación, Tomá, te mando un telegrama de despido al cual vos podés decirle te lo rechazo. ¿no? No, y aparte hay algo que, es que, ta fuera. que tampoco ponemos en, en, en, en plano, ya nos ponéis. Sí. Eh, cierro con esto. Que nunca lo pensamos, y que vos recién muy bien lo planteaste. El sistema capitalista, el que da crédito, mm. es el trabajador. ¿Por qué? Porque vos entras a trabajar hoy y cobras a los 30 días. claro Ya diste 30 días de crédito. claro tendría que haber un, Tendrían que cobrarse, así como existe el dinero y existe la fuerza laboral, y el dinero genera intereses, mm. la fuerza laboral tendría que tener algún tipo de interés también como diciendo, mira, yo, yo ya puse el lomo antes. Yo ya puse durante un mes. ¿Cuánto vale claro. eso? Porque vos trabajaste con, con, mi, con, con, claro. con mi actitud y mi presencia acá durante 30 días. 30 días en lo que yo como trabajador claro. gasté eh, dinero para mantenerme, claro. dinero para venir al trabajo. Habría energía. que pensarlo, habría o sea, que pensarlo eso. Sin embargo, naturalizamos el hecho que el salario es eh, un pago retroactivo, ¿no es cierto?, de el, el gasto energético y temporal que hacemos los trabajadores. Ya dimos crédito. Claro. Y además el problema que, que tenemos como sociedad es que casi pensamos que el sueldo es como un favor que te están claro. haciendo. Voy, qué bueno. ¿Conseguiste mm. trabajo y te pagan? Mirá qué buenos <risa> que claro. son. No le hagas quilombo, <risa> ¿eh? <risa> Disculpen este, la, la ironía de la realidad. Digo, cerrando esa, esa idea, eh, esa huelga general revolucionaria de 1904. Pasó a la historia como un gran conflicto obrero que quedó en eso. Ahora, el conflicto en la historia, y más en una historia que se, que se desarrolla en una sociedad de clases, por lo tanto en una sociedad injusta, es inevitable. Claro. De hecho, todos los primeros de mayo, a partir, como bien planteamos, de 1890, la extensión en cantidad, en profundidad y en virulencia de las movilizaciones vinculadas al Día Internacional de los Trabajadores iba creciendo en grandes partes del mundo, principalmente Alemania. en los países que nombramos, Francia, Inglaterra, Alemania y muy cerquita Argentina y luego en la región dos países de escaso desarrollo industrial, pero de gran desarrollo eh, de las ideas anarquistas que era Uruguay, principalmente con Montevideo ¿Sí? y el sur de Chile, ¿no? Claro. Eh, lo cierto es que el primero de mayo, pero de 1909, cinco años después de declarada la primera huelga general, se produce una gran movilización obrera en Plaza Lorea, que sería lo que, en la zona de Chacarita, vamos a decir así, ah, donde directamente ahí, en mitad del acto, la policía federal, que estaba conducida in situ, o sea, en ese mismo mo momento y lugar, ...por el coronel Ramón L. Falcón... ¡Uh! El amigo de los niños... ...el amigo de los niños... Mm. ...decidió abrir fuego contra la multitud... ...para dispersarla... ...cosa que lo consiguió obviamente... ...y también consiguió que murieran 80 trabajadores... Eh, ...por... Para, ...como no está mal tener memoria... En ...la Escuela de Oficiales de la Policía Federal Argentina... ...se llamó Ramón L. Falcón hasta el año 2003, en que Néstor Kirchner le sacó el nombre. Es decir, que por más de medio siglo... Igual hay una calle que tiene su nombre Que, todavía, ¿no? que cruza toda lo que sería Flores, Floresta, sí, Caballito Para ¿no? la Rivadavia, claro, por decir algo. Que la legislatura porteña nunca aceptó tratar la inmensa cantidad de eh, proyectos que hay para sacarle nombre. Mm. Este, o sea que durante más de medio siglo... Era un chico terrible, por no decirlo de alguna forma Un torturador, un perseguidor breve, un, un asesino represor, de agresor, Un asesino de laburante ¿Qué podemos decir? Bueno, no sé va. Por ahí los hijos dirán este... de... Eso también marca que eh, La disputa de la historia Está vivo hasta en la hasta en la, hasta en la Claro, filtra. porque te están marcando Mientras él iba haciendo el conteo De los años, yo decía ¿Cuándo va a aparecer el año 1910? Porque acabó una, una, un progrom en 1910 claro. en la ciudad de Buenos Aires, es decir, por el paro de, la, de Bacena, ¿no es sí, cierto? Se en el 17, busco, fue. Eso. En el, al 17, 17, entonces yo iba haciendo la cuenta, ¿cuánto falta para que aparezcan claro. esos años terribles? ¿viste? Sí, bueno, vos decís 1910, al año siguiente de, de la masacre que lleva adelante Falcón en Plaza Lorea, es el centenario. Ah, viene la... Es el la gran fiesta de la oligarquía, la inauguración del Teatro Colón. La gran fiesta de la oligarquía europeizada que traía a los mandatarios trajo de Europa, que infanta de España a celebrar los 100 años de la Revolución de Mayo, que se tuvieron que hacer esas celebraciones bajo estado de sitio bajo estado de sitio para evitar las movilizaciones callejeras vinculadas al primero de mayo y con la sanción y aplicación a Mansalva de lo que se llamó la ley de residencia. La ley de residencia. Que permitía la expulsión de todo agitador social, le hace anarquista para ese momento, este, acusado de disolver la sociedad nacional. ¿no? Lo cierto es que... Eh, y que lo hicieron y, y en muchas cantidades. De, dividían a la familia. ¿Hm? Entonces, ¿qué decían? El marido, suponete, vos, eh, Carlos está casado con Susana. Y tienen dos hijos. Carlos fue una movilización, pero Carlos es alemán, entonces lo echan. Sí, claro. Lo echan y él era el que tenía el trabajo. Sí, sí. Entonces queda la pensión viviendo, que eran que eran una cosa de hacinamiento terrible, queda Susana con sus hijos y demás, y él sin posibilidad de volver... Y menos posibilidad de donde hierba puritos palos, le iba a dar plata. Claro. Y eso también degeneró en otro lío también, sí. en las este, que hubo movilizaciones sí. a raíz de eso. Claro, Era bueno, la famosa desencadenamiento. huelga de los conventillos de 1900. La huelga de las escobas, la, creo. La huelga de las escobas, del 7, el 8, el 9. Bueno, eh, la qué, se... linda, qué linda época. <risa> qué lindos este... festejaron los 100 años de la Argentina este con un, con un estado de sitio... Bueno, eh, la historia es importante porque siempre estamos, el pueblo siempre está ahí bajo amenaza, ¿entendés? Sí, sí. Y si te pones a pensar, la, el, el primero de mayo durante una dictadura en América Latina, vos ya sabías que era sinónimo de represión, de muerte, sí, sí. de desastre. Y no solo sobre dictaduras, porque estamos hablando acá en gobiernos formalmente democráticos, ¿no? Mm. El tiempo irá transcurriendo y con la llegada del radicalismo al gobierno, eh, que es justo es decir que comienza un, un viraje, tenue al menos, pero viraje al fin, en cuanto a las leyes de, con, de contención y protección social, se sancionan las primeras leyes jubilatorias para los trabajadores portuarios, municipales, estatales, se crean los primeros tribunales de trabajo eh, y el no ministerio en aquel momento, el departamento de trabajo, que dependía del ejecutivo, reconocía legalmente la, la, la necesidad de arbitrar en los conflictos que se daban entre el, la patronal y el trabajo se comenzó muy focalizadamente pero se comenzó al fin a instalar la idea de la firma del convenio colectivo de trabajo se reconocieron algunos sindicatos especialmente los que hoy llamaríamos sindicatos de cuello blanco los vinculados a los trabajadores públicos oficinistas, empleados de comercio pero no es menos cierto que durante el gobierno radical se produjeron dos de las más terribles represiones obreras de nuestra historia. La de los talleres Bacena, en 1917, que culminó con el famoso progrom de la Liga Patriótica en los barrios de Chacarita, especialmente Chacarita, Villa Crespo, y la represión a los obreros huelguistas patagónicos de 1921 y 1922. Uh -huh. eh, al mismo tiempo que se producía eso, se iba produciendo una lenta, lenta, lenta, lenta, pero continua fortalecimiento de las organizaciones sindicales, ya no en base a la idea que tenían los anarquistas de entender al sindicato como una federación de trabajadores artesanales, sino la construcción de un sindicato por rama de la producción. Y los que instalan eso son es, vamos a decir así, un teórico francés, un dirigente sindical francés, que se llamaba Georges Sorel, que él planteaba, y era un hombre de izquierda independiente, o sea, no vinculado a ningún partido político, que él planteaba algo así como que el desarrollo capitalista indefectiblemente llevaba a la conformación de grandes empresas. Y esas grandes empresas no iban a dejar lugar para un pequeño taller artesanal donde había un maestro carpintero y tres aprendices vale. iba a haber grandes talleres de carpintería con obreros no especializados en una rueda, en una cinta de montaje por lo tanto, dice sabía él, algo sí. don George él por tanto él decía si el capital se concentra los trabajadores no nos podemos defender dispersándonos No. tenemos que concentrarnos creando un único sindicato por rama de la producción traducción, vos que sos, plomero Vos que sos colocador de azulejos, lejos, vos que sos albañil, vos que sos yesero, vos que sos cementista, vos que sos ceramiquista. Bueno, todos nosotros somos obreros de la construcción. Un único sindicato que nos permita una unificación de todos los que participamos de la misma rama de la producción. Un sindicato fuerte que nos permita enfrentar a las patronales. Para cambiar el sistema capitalista, decía Sorel, no, eso ya es imposible. Pero para integrarnos al sistema capitalista en las mejores condiciones posibles. Es decir, con la mayor cantidad de derechos, con, eh, con la mejor venta de nuestra mano de obra, es decir, los mejores salarios, y con el, y con la, el reconocimiento por parte de la patronalidad de Estado de que hay una institución en manos de los trabajadores, que son los sindicatos, que controlan el cumplimiento de esos derechos. Esa teoría, que, que en Francia es la que se impone, y en Inglaterra también, se impone muy rápidamente en la Argentina, sobre todo a finales de los años 20 y comienzo de los 30, cuando se funda, en base a las ideas de Sorel, la Confederación General de lo, del Trabajo, CGT. CGT. ¿Qué toma el nombre de dónde? De Francia. Que, ¿Cómo se llama la Central Obrera de Francia? Sí, CGT. Bueno, pero, pero se llama igual que nosotros 30 años antes. O sea, nosotros tomamos ese modelo. Ahora, Fíjate qué cosa que, que, que, que extraña que es la historia. En el momento que esa idea de, de, de, de unificarnos como trabajadores para poder enfrentar de la manera más fortalecida a las patronales, 1930 se produce el primer golpe de Estado de nuestra historia. De la mano de un filofascista como Uriburu, que por supuesto claro. aplica la más brutal de la represión contra el movimiento obrero y especialmente contra lo que poquito que quedaba del movimiento anarquista y el ya naciente, 1930, Partido Comunista, ya lo hemos contado acá. De hecho, Lugón. Eh, Uriburo crea eh, la sección especial de la Policía Federal para la Represión al Comunismo, que comienzan uh -huh. a hacer algo que se instala a partir de esos años, que es la infiltración de qué? No de los sindicatos era muy difícil, sino de las marchas obreras. Hubo dos comisarios famosos, el comisario Lugones, el hermano del, del, del escritor, este, y el comisario Lombila, que crearon la figura del infiltrado. El infiltrado era un agente de la Policía Federal de Civil que se infiltraba en las movilizaciones en las asambleas fabriles escuchaba, que anotaba y que luego pasaba informes a la policía. El Archivo General de la Nación tiene en nuestro país 132 cajas, 132 132 cajas. de informes producidos entre 1930 y 1936, o sea, no tanto tiempo, sobre movilizaciones, asambleas, fabriles y este, a, eh, discusiones adentro de los sindicatos, de agentes de la policía que se hacían pasar por trabajadores y participaban encubiertos en, esa, en esas acciones. Es decir, que ahí el Estado, ya sea en mano de la dictadura fascista de Uriburu o en los gobiernos conservadores que le subsiguieron, hacían el foco de su, su accionar investigativo en la acción de los trabajadores. ¿Y por qué? Porque ¿cuál era el gran reclamo que en los años, a partir de los años 30, llevan adelante los sindicatos? Tanto los sindicatos más vinculados a, a la idea de Sorel como a la, a, al, al, al Partido Comunista. Mira, la ley puede ser muy linda. ¿sí? Y la ley puede decir que yo tengo que trabajar ocho horas, que me tienen que dar guantes y zapatos de seguridad, 40 minutos para descansar, tengo que tener agua caliente en el baño. Está bien. Ahora, ¿quién lo no controla eso? Entonces, ¿cuál era la, se la segunda lucha o, o la lucha de segunda generación que planteaban los sindicatos? El reconocimiento de la comisión interna de fábrica o de obra de construcción. Es decir... El sindicato no puede estar en toda la fábrica del país. ¿Qué tenemos que hacer? Claro, el tiene cuerpo no, de delegados con una comisión interna. Claro, porque aparte es puntual, tiene lógica... Te, tiene lógica porque es puntual, tiene lógica porque están en el lugar y conocen la característica y lo que sucede cómo se trabaja en claro. ese lugar, sea el tipo de trabajo que sea. Totalmente. Este y mm, Yo, mientras vos uh -huh. contabas el, el tema de los espías, yo decía, claro, eh, y me acordaba de, sí. del problema de los espías en el gobierno anterior de, de Cambiemos, eh, y vos decís, claro, este es, es una cosa que la gente no se alarma, porque uno ve que no hay alarma, lamentablemente, sí, sí. en la gente, porque está integrado en la cultura. Claro. Es decir, ah, tal tipo fue espía, tal tipo, eh, qué sé yo, intendente de Urdingham fue espía sí. también. Sí. Y el otro está anotado en la CIA, dice, che, loco, pero ¿cuántos tipos sí. estaban laburando en esto? Bueno. Porque evidentemente tenían, había un correlato histórico claro. de esa actitud, el correlato histórico del espionaje, el correlato histórico de ensañarse con los sindicalistas, claro. porque son la organización más grande que defiende los derechos, eh, digamos, que están ahí a la vuelta, ¿Sí? los derechos del trabajo. Sí, sí. Y como los tipos dicen, al primero que le damos es a los sindicatos, ¿Sí? y si el sindicato está ponele que pudiera llegar a suceder, voy a ser irónico, comprado, cosa sí. que Dios me, va, me, me sí. libre y me guarde, van a ir sobre aquel que piensa raro, sí. dentro de ese sindicato comprado. Bueno, esa, esa, esa gran... Estoy diciendo alguna cosa inadecuada, Esa ¿no? gran disputa que se dio en nuestro país por el reconocimiento de las comisiones internas, que se dio al mismo tiempo en Francia y en Inglaterra, siempre hacemos el paralelo porque son sí. tres países en ese sentido muy parecidos, Francia, Inglaterra y Argentina. Por el reconocimiento de la comisión interna y del cuerpo de delegados por parte de la patronal, ¿qué ponía? Momento en esta fábrica elegimos a estos cinco compañeros que son delegados, la patronal tiene que hacer tres cosas. Una, reconocerlos. O sea, cada vez que los delegados le piden una reunión, la patronal lo tiene que atender. Segundo, les tiene que liberar tareas. Es decir, tiene que tener una parte de esas ocho horas liberadas justamente para hacer qué? Sí, para, para, para hacer la eh. actividad sindical. Exactamente, porque de repente lo llamó un compañero, y, le dice, mirá, estaba acá y, con y, el capatán, me estuvo tratando mal, bueno. la máquina no funciona, ah, y me dice va. tal cosa, y entonces esos minutos que están... Y eh. la tercera es que no te puedan echar. Claro. Porque si no es muy fácil. A cada vez que me eligen un delegado en medio de discuero, lo rajo. Listo. Bueno, ese empantanamiento, es, esa, esa lucha, digamos, de, lo, de, de los trabajadores por instalar... El reconocimiento del, del, de la comisión de fábrica o del cuerpo de delegados lleva a una huelga general enorme que cambió en cierto sentido la historia del movimiento obrero argentino. Algún día podríamos hablar exclusivamente de eso, que fue una huelga que iniciaron los albañiles en el año 1936, que se prolongó en el tiempo, increíblemente se sostuvo en el tiempo, el reclamo era el reconocimiento de las comisiones internas. internas en cada obra en construcción este Y un aumento salarial Pero el problema no era el aumento salarial El problema era el reconocimiento claro. de la comisión interna Y esta huelga de los albañiles como se sostuvo en el tiempo Fue captando la solidaridad de otros sindicatos Y culminó en una huelga general de 72 horas declarada por la CGT Mirá y en una serie de piquetes, barricadas y, y eh, combates callejeros que se extendieron desde lo que era Villa Urquiza, en, en el, la capital federal, hasta Avellaneda. Ah, y en la que tuvo que intervenir el ejército, el ministro del Interior, hasta que el presidente de ese entonces, que era Ortiz. Lo, eh, tuvo que intervenir personalmente, se reunió con las cámaras empresarias de la construcción y le dijo, y le dijo afloje. se terminó, o sea, eh, cedan porque esto es insostenible en el tiempo, que fue el gran triunfo de los años 30 de la clase trabajadora. ¿Y, las, y los otros sindicatos no pidieron también? A partir de ahí se sanciona la ley del trabajo, claro. una ley de trabajo que obliga a las patronales al reconocimiento de las comisiones internas. Claro, porque si no iba a tener como una especie de reguero de pólvora de re, bueno, empieza de, de de bueno, tal sindicato, sí. eh, interviene el presidente, sí. se lo dan y entonces vienen, qué sé yo, el los marítimos, los frigoríficos. Frigorífico, marítimo, lo mismo. Es, yo, yo lo mismo. También. Ahí va. A ver, la llegada del peronismo al gobierno le da un nuevo perfil a la, fie, a, a la fecha del primero de mayo. ¿Por qué? Porque el gobierno de Perón, que llega a su primera presidencia con el partido laborista construido ce centralmente por los sindicatos que adherían a la idea de George Sorel, básicamente el grueso de la CGT, el gobierno de Perón es el que institucionaliza el primero de mayo como que como un feriado no laborable, pago. Aquí hay un gran debate dentro de los historiadores, eh, que obviamente es muy aburrido como todo debate en historiadores, porque unos dicen, bueno, la institucionalización del primero de mayo es una conquista de los trabajadores. Otros te dicen, momento, la institucionalización de un día de lucha en día feriado pago es en realidad la pérdida del potencial revolucionario que esa fecha tiene. Mm. Debate que nos excede. Lo cierto es que el primero de mayo, a partir de la llegada del peronismo, deja de ser objetivamente, eh, digo, no lo digo valorativamente, una jornada de confrontación con el sistema, sino un feriado, que el sistema reconoce, no por bonomía, sino porque no le queda otro, que el patrón paga, no por bonomía, sino porque no le queda otro, y donde el obrero mayoritariamente no se ve impulsado la lucha justamente porque hay un Estado hay un reconocimiento. que lo reconoce, lo valora, lo integra en las mejores condiciones posibles y hasta le celebra, vamos a decir así, su día. Tal es el éxito de esa estrategia de incorporación de la clase trabajadora al sistema, al sistema capitalista que ni el derrocamiento de Perón, ni luego de haber derrocado a Perón, ni, ni de haber este, disuelto el partido peronista e intervenido los sindicatos que respondían a Perón o al Partido Comunista, los gobiernos de la dictadura ni los gobiernos, entre comillas, democráticos de Frondizi y Dilia se animan a desandar ese, ese, ese camino. De hecho, Frondizi hasta tiene el simbolismo de asumir mm. un primero de mayo. Asume la presidencia un primero de mayo el primero de mayo sigue siendo un feriado pago no laborable. Pero, especialmente a partir de 1957, finales del gobierno mi militar de la, de la dictadura de Aramburu e inicios del gobierno de Frondizi, los sindicatos más combativos, más identificados con el peronismo o con el Partido Comunista, comienzan a retomar la dinámica del primero de mayo como un día de lucha. ¿En qué sentido? En el fin de la dictadura, en el levantamiento de la proscripción política al partido mayoritario, en el cese de la persecución sindical o en la vuelta de Perón, ¿no es cierto? De hecho, en pleno dictadura este, de Honganía, el primero de mayo de 1968, o sea, a 13 años del derrocamiento de Perón, la CGT se fracciona, se parte, y se crea, ese primero de mayo, la CGT de los argentinos. Ah, ahí sale, mira. Eh, claro, <coughs> que se crea especialmente entre los sectores más combativos del peronismo, ejemplo, podríamos decir, no sé... Atilio López, dirigente cordobés, o los más vinculados al, al social cristianismo revolucionario, el dirigente más clásico podría ser este, um, Raimundo Ongaro de los gráficos y papeleros, o a los sindicatos vinculados al Partido Comunista o al sindicalismo de liberación, el, el máximo representante Agustín Tosco, el dirigente de Luz y Fuerza, que crean esa central un primero de mayo de 1968. Con, ¿Bajo qué idea? La lucha es por las mejoras de la clase trabajadora, la lucha es por la transformación del sistema capitalista en un sistema alternativo que ellos llamaban para sí socialismo nacional, la lucha es contra el imperialismo y la lucha es por la liberación de los pueblos. Es decir, construye una central obrera donde cierto es que se tomaba como bandera la defensa de las conquistas laborales, pero esas defensas esas conquistas laborales se entendían que eran incompatibles con el modo de producción capitalista. Por lo tanto, había que transformarlo de, la, de raíz y era la clase trabajadora organizada en los sindicatos, la que debía construir un programa político de transformación profunda y los partidos políticos principalmente el peronismo que era el partido de clase por, por, por naturaleza debían asumir el programa de los trabajadores no conducir a los trabajadores es decir ahí el primero de mayo ese primero de mayo de 1968 es tal vez en, en el siglo XX como el momento de máxima, de máxima eh, disputa real entre la clase trabajadora que deja de ser el objeto de las políticas públicas para transformarse en el protagonista de la transformación estructural del sistema. Por supuesto que esa corriente va a ser aplacada, primero por, por la natural eh, alegría popular que significó el retorno de Perón al gobierno en los 70, luego aplacada por la brutal represión que se desató tras la muerte de Perón con la AAA, primero, y ni hablar con la dictadura genocida de 1976 en adelante. Y el primero de mayo se va a retomar a partir de los últimos años de la dictadura, especialmente a partir de 1980, donde se va a construir sobre el eje de las consignas del la entonces secretario general de la CGT, Saúl Ubaldine, que era paz, pan y trabajo, sí, ¿verdad? En un contexto de clara descomposición de la clase trabajadora, una dictadura, violación de los derechos humanos, y que va a emerger ese sindicalismo post-dictadura como un sindicalismo más, eh, vamos a decir así, reducido o limitado, esa sería la palabra colecta, limitado a evitar el empeoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores. ¿Me explico? Sí. Es decir, Entiende. ya no estábamos en condiciones la clase obrera de la disputa del poder, sino tratar que el poder real, que era el económico. Tratar que no empeore. Tratar que la situación no empeore. Mm. Es, ah, una, es una forma de administración de una crisis también, ¿no? Yo creo, Parece, que, ta creo que también es la, digo, es, es la inevitable consecuencia de digo es la cuando nosotros, con todas las, un las observaciones que nosotros podamos tener del de informe que hizo el gobierno de Alfonsín sobre la desaparición de personas, la CONADEP, uh -huh. con todas las observaciones que uno pueda plantar, plantear, quiero decir, la CONADEP estableció que el 46% de los detenidos desaparecidos eran delegados fabriles. Sí. Ahí marca algo que a veces, inclusive historiadores o pensadores del campo popular, no lo plantean. Y te dicen, bueno, la dictadura militar fue en realidad una dictadura, una dictadura cívico-militar. Decir que fue una dictadura cívica-militar es decir que participó la sociedad civil en su conjunto. Yo no participé. Mm. Vos no solo no participaste, tu familia fue víctima. Mm. No participó la sociedad civil en su conjunto. Participaron los grupos económicos, participaron los sectores privilegiados, participó la oligarquía agrofinanciera. Es decir, fue una dictadura de clase. Más bien. Fue una dictadura de clase que ejerció un revanchismo de clase en el plano económico, con el modelo de Martínez de Hoz, y en el plano material, con la persecución, el encarcelamiento, la represión, la Totalmente. tortura, el exterminio y la desaparición de una inmensa cantidad de luchadores so políticos, sociales, sindicales que había que destruir por la sencilla razón de que no estaban a la venta de que eran incorregibles tomando las palabras de Borges no Y sí, aparte aparte no no no dimensionar la, primero la importancia de, de la lucha sindical en América Latina no más allá de lo que pase en Europa como yo siempre digo, Europa demuestra cada día más lo vieja que está sí, sí pero en América Latina este, todavía hay, hay sangre en las venas. Y uno, tiene, uno determina enseguida, en lo que pasa es decir, vos vinís a Argentina y decís, la masacre de José León Suárez, todos obreros. Vas al Uruguay, ocho obreros comunistas fusilados dentro de un comité de base en Montevideo. Vas a Chile, es decir, otros obreros reventados. Vas a Brasil, ni hablar, <risa> Colombia, <risa> ni contar. Siempre porque el, el sector sindical ha sido muy organizado y cuanto más luchador, más organizado, más consciente y, y más lejos de la compra-venta de personas. Uh -huh. Entonces cuando, cuando vienen estas jaurías, de, est estas jaurías de fascistas sobre nuestro territorio americano, en el que sea, siempre lo primero que hacen es, por las dudas, porque como son el movimiento más grande, primero tenemos que someter a los sindicatos. Entonces van al sometimiento de los sindicatos porque saben que lo que van a van a tienen un mayor volumen, tienen mayor organización y ellos no quieren ni ese volumen en la calle ni esa organización con más ejercicio. Sí y mira como, como para ir cerrando, no Dale. digo eh, y lo ato con cómo comenzamos el encuentro de hoy cuando se produce el golpe de estado, el último golpe, el 24 de marzo de 1976 en la madrugada de ese mismo día es asesinado de más de 20 balazos este, en la sede del sindicato de maestros tucumanos, el que era secretario general de la recientemente creada CETERA, el sindicato de todos los maestros argentinos, Isauro Rancibia, este, que fue asesinado en el sindicato de base, en, la, en su oficina, porque al producirse el golpe, él fue al sindicato para organizar a claro. los trabajadores, ahí lo fue a buscar la patota de Antonio Domingo Uzi y ahí lo fusiló, y como símbolo final de, de la perversión fascista que, descarg que descargó la dictadura sobre nuestra clase trabajadora, le robaron los zapatos para eh, con, con la peregrina idea de que robándole los zapatos a un maestro, a un luchador sindical, la historia iba a dejar de caminar. Este, la clase trabajadora que tenemos hoy y la representación sindical que tenemos hoy es la que ha logrado sobrevivir a ese proceso de exterminio al proceso de exterminio material, ideológico y económico que se llevó adelante desde la última dictadura militar en adelante y durante toda la implantación de forma más o menos violenta del modelo neoliberal que implosionó en diciembre del 2001. Esa organización sindical debilitada por la reestructuración del capitalismo a escala global, debilitada porque no, le faltan una generación que el poder claro. nos lo ha robado, pero al mismo tiempo fortalecida con la lucha cotidiana, fortalecida con los avances históricos de los primeros años del siglo XXI, fortalecida en la lucha de la resistencia de las derrotas de los gobiernos populares en la, en la última década que nos tocó atravesar del siglo XXI y reconstituida en esta difícil coyuntura global de mm, creciente desempleo, creciente inflación este, y de creciente descomposición y atomización de los sectores económicos con la presencia cada vez más nutrida de grandes bolsones de hombres y mujeres expropiados de su posibilidad de conseguir un trabajo, los mal llamados desocupados, son ex doblemente expropiados, ¿no? Digo, los trabajadores sí, sí. ocupados hemos sido expropiados de nuestras condiciones materiales de subsistencia, y, y vendemos nuestro trabajo. Y los desocupados a la vez les expropian la posibilidad de vender su trabajo, ¿no es cierto? Y después están las personas como yo, que soy un auto explotado. Claro. Bueno, yo soy un auto explotado, tengo que trabajar y trabajo otra que ocho horas. Este, claro. Lo mismo mi hijo y eh, qué sé yo. Los que estamos en esto que, que, que a veces pareciera que falta el respeto cuando hablan de monotributistas claro. y demás. Somos trabajadores este, convencionales autoexplotados. Esa es la realidad. O autogestionados. Si auto, somos auto autoexplotados, porque eh, cuando vos te creas a vos mismo y estás en un trabajo que es netamente individual sí. y te cuesta mucho, no, no es lo mismo cuando yo trabajaba como radiólogo claro. que me protegía un sindicato, ya fuera ATE, sí, en, sí. Teuquén, trabajando, sí. en trabajando, o ATSA, trabajando. Cuando vos te quedás solo y tenés que arreglártelas por tu cuenta, se termina tu mundo claro. y te da un pánico Totalmente. tremendo que tenés que readaptarte. Totalmente. Que Pero justo hiciste como la historia, trasladamos al hecho de que eh, hace dos días, el miércoles, hubo una elección de Suteba y donde se demostró la, la aptitud democrática, la aptitud de apertura de todo ese sindicato, la participación, y recordamos de dónde venimos los, los perdón, venimos nada, porque yo no soy docente, de dónde, pero los siento cercanos, ¿no? De dónde viene el docente en esa muerte de la CTA en un comité, en un, en un local donde él iba a militar y vos decís, mirá cómo son las cosas. Yo le digo a la juventud, hay una frase que dice, la realidad supera la ficción. Uh -huh. No se olviden que, a, que en la red hay mucha ficción. No se olviden de eso. Uh -huh. La realidad está en la calle. Así que este primero de mayo habrá podido pasar desapercibido por los grandes medios, habrá podido pasar desapercibido en la calle, lamentablemente, pero no pasa desapercibido de la historia. Por la sencilla razón, y la pandemia lo demostró, que los que pusimos el cuerpo en la pandemia para vacunar y atender a los enfermos fueron los trabajadores de la salud, los que evitaban situaciones de insalubridad en nuestras viviendas eran los trabajadores recolectores de residuos, los que nos traían a nuestra casa los productos que comprábamos por internet eran los explotados, precarizados y tercerizados, trabajadores de las aplicaciones Globo, sí. y no estamos haciendo propaganda, lo estamos denunciando a, sí, el, sí, a esos sí, empresario. Sí. Los que estábamos eh, haciendo malabarismo frente a la computadora para explicar, enseñar a leer y escribir en la distancia o entregando bolsones de alimento en las escuelas fuimos los maestros. Los que estuvieron abasteciéndonos de productos alimenticios o de, mm, o de vestimenta fueron los trabajadores de la industria textil o de la industria alimenticia o de los grandes centros de supermercado. Es decir, fuimos los trabajadores, somos los trabajadores y seremos los trabajadores los que construimos la patria, por lo tanto somos los trabajadores los únicos que tenemos futuro en un mundo que no le quedará más remedio que ser más justo y lo tendremos que hacer más justo nosotros los mm. laburantes, haciendo lo que hacemos siempre, que es trabajar por la construcción de un mundo nuevo justo, que cada vez es más urgente que nunca cada vez más urgente que, que nunca nosotros lo creemos y vos qué pensás, vos que nos estás mirando que tenés la amabilidad ¿Vos qué pensás? Como él dijo al principio, esto es, funciona como un disparador. Eh, desde nuestra subjetividad le hablamos a la tuya, eh, con una alegría tremenda de que estés pensando también, de que estés pensando por tu cuenta. Este, acá no hay una. Acá, acá reconocemos que nosotros pensamos de esta forma, pero usamos esto para que vos, para provocarte, uh -huh. para que vos pienses, para que hagas tu aporte. ¿Está? Nos vemos la semana que viene este, con la historia necesaria. ¿Viste qué necesaria que es? Qué necesaria que es. Gente, los queremos mucho. Saludad. Nos vemos. Gracias por todo y hasta, hasta pronto.